Ye yeah, ye yeah, me van a violar lo sé sí. yeah, I know Oh baby Kim Can you tell me I'm that shit so that I'll about Tell it again, tell it again, tell it again Tell it again Bueno, por lo menos es amable y me preguntó si es que me molestaba que estuviera desnudo. qué andaba diciendo, hueón culéo, okay? qué? ¿Tú hueón culéo, okay? qué? No, que un, un chico me preguntó, hola, o sea, me dijo, hola, un gusto, me llamo Alexis. ¿Te molesta si estoy desnudo? Y yo digo. ¿Qué? Adiós. Kion, yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. ¿De dónde o de dónde o qué? Voy a tener cara de mi futura novia, de andamente. Literalmente fue muy incómodo lo que me dijo, o sea, hasta el vato se quedó callado y me saltó. Así que, pues, por eso me edité esa parte, porque fue algo muy incómodo. Hola. Hola. Perdón. Ok. Son portugueses. Eh, No es de Portugal. ¿Por qué están agiendo como un bando de. Macacos? Ay, hola. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Quién está jugando ahí atrás? Mi primo. ¿Qué está jugando? Apex. A ver, ¿me puedes pasar a tu primo? Sí. Espera, ahí está. Oye, güey. Haz ejercicio, cabrón. Hija, ¿por qué tiene la luz apagada? Ya tengo sueño y no soy mujer. a la verga! Eh, bueno, yo vine acá para mostrar un talento que estoy cultivando para a ver. ver si me sale. A ver, a ver, a ver. <ríe> Alejandro encontró a su waifu, lo cual lo hizo sentir muy feliz, y eso hace dar esperanza a todos los otakus del mundo. Hashtag, si existen las waifus. ¡Wey! ¡Wenny, despierta! no existe, hermano! ¡Despierta! ¡Wake up, man! ¡Wake up, man! Hey, your brother is... Shut the fuck up, man! <laughs> I fucked your mom! I fucked your mom! Okay, now I'm me Hey, yo! Are you tripping red? Hey. What's up, Hoto? Hey, do you speak English? Eh... No. So-so? Not. No, no, no. Güey, ¿O no? sea, ¿nada más estás mamando, güey, o si sí, sabes inglés? Chile. No, speak Spanish. No, creo que no, creo que no speak Spanish, carnal. No, speak no. Spanish. I am not speak Spanish. Oh, qué loco, oh, qué loco. Sí, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Yeah. Bueno, espero que les haya gustado el video. Um, fue muy corto, la verdad, y no tuvo tanta edición como el anterior. Pero es que estuve un poquito más ocupado. Uh, ya empezaron mis exámenes y la verdad pues sí, es un poco de depresión, así que este, perdón por la tardanza, lo, lo, lo, lo tenía que subir hace dos semanas, el punto es de que, perdónenme, a uh, ver más videos y bueno, nos vemos la próxima semana.